Estoy buscando un ángulo porque estoy grabando aquí en el carro. ¡Hola! ¿Cómo están? Yo espero que estén muy bien. Eh, estoy haciendo un blog. Estoy emprendiendo otro negocio que eso sí tiene que ver con mi carrera. Y es acerca del consultorio dental. Eh, estoy poniendo el consultorio. La verdad es que es algo... ¿Cómo les puedo decir? Bueno, yo no solita, sino con ayuda de mis padres, esto está sucediendo. La verdad es que es algo que nunca creí que iba a llegar tan rápido, pero pues está llegando. La situación así se dio. Eh, por el momento eh, se pausaron mis estudios para la parte de la especialidad o del posgrado, eso no importa. Eh, por el momento, la verdad es que la inversión que estoy haciendo por ahora pues está bastante bien pero pues la plática no va por ahí ¿cómo están? Eh, me gusta pensar o me agrada la idea de que las cosas que haga o que esté haciendo queden plasmadas en un video y que ese video esté en la red no. por mí no hay ningún problema ¡ay! Oigan, estoy tomando un curso de adhesivos dentales. La verdad es que está bastante bien. Es un curso que está en la página de unos doctores que son de Brasil. Para los que son odontólogos, eh, la verdad es que es un curso muy básico. Es un curso muy bonito. Es un curso muy resumido. Y aparte de eso, ellos también tienen un curso como un poco más extenso. Y tengo entendido que eh, cuando tú pagas ese curso, que son 250 dólares, que ahorita hay una promoción con estos doctores. Y tienes de, eh, como la oportunidad de tener todo un año de información acerca de adhesivos, más seis sesiones en vivo con el doctor para que te responda tus dudas y todo. Y yo la verdad lo veo bastante bien. Estoy muy entusiasmada en tomar ese curso, a pesar de que no estoy estudiando... Eh, la especialidad no dejo de estudiar, no dejo de leer y la verdad siento que es algo que aunque tengamos o no una especialidad Es algo que siempre debemos de hacer, la lectura eh, ya sea de cualquier cosa La verdad es que también he estado leyendo otro libro que se llama Médico Misionero Y está súper bonito para reflexionar Acerca de lo que somos, de Dios, de todo y me gusta. La verdad es que me gusta bastante. En estos momentos la verdad es que estoy súper ocupada. Acabo de subir cuatro de garrafones de agua de 20 litros al carro. Y ahorita voy a ver a mi papá porque se enfermó. Entonces voy a, ir a dejarle su té. Y también quiero enseñarles... Eh, yo siento que va a ser mañana porque en la mañana llevé a mi mamá al trabajo. Entonces... es eh... Eh, digamos que manejé como una distancia bien o sea, Mi mamá tiene su laboratorio fuera de la ciudad Entonces la fui a dejar porque mi papá se enfermó eh, Pero él está bien, no está mal eh... Y pues sí, ahorita ando haciendo todos los mandados de la casa aquí para allá, abajo, arriba La verdad es que está de locos, hace bastante calor A pesar de que estos días ha estado bastante lluvioso Que de hecho me gustaría grabarles cómo llueve aquí en Chiapas Llueve muchísimo, muchísimo, da un buen de miedo Ahorita vamos a dejarle un té que le preparé a mi papá Es un tecito de jengibre, canela, cúrcuma, manzanilla Tiene un buen de hierbitas para que él se sienta mejor y pues sí, amigos, este me gustaría platicarles acerca de toda la parte del consultorio dental, darles tips eh, ahorita que se está construyendo el consultorio, o bueno, mejor dicho, se está remodelando, pero pues aún así, eh, pues tengo que ver la parte de los muebles dentales, la unidad dental, todo el material. Y, y para aquellos que están emprendiendo, eh, la verdad es que no es nada fácil Sí es difícil Y un poquito me da como de Como ñañara No sé cómo explicarlo Pero pues así eh, Les voy a ir enseñando poco a poco Cómo va mi día Y si llueve más al rato Me gustaría mostrarles Cómo llueve aquí en mi pequeña ciudad Que se llama Tapachula Y pues así chicos Nos vemos Oigan este... Ignoren mi cara ahorita, está súper hinchada, pero... ¿Se acuerdan en ese fragmento de video que les dije que mi papá se había enfermado? Bueno, pues le dio... Le dio a mi papá la enfermedad innombrable. ¿Y qué creen? A mí también. ¡Qué ilusa, qué ilusa! Si tan solo volviera al pasado, le diría a mi yo del pasado que... Dos días después de este video me voy a enfermar Y que y que nos vamos a asustar porque mi papá se enfermó también de esa cosa Y no, qué rollo, pero bueno, todo salió bien, gracias a Dios Diez días no pude ir al consultorio y por eso el próximo video lo grabé como dos semanas después Y pues obviamente ya habían avanzado varias cositas en el consultorio Pero pues al final... Eh. Tampoco se ha terminado al 100%. Sigo, sigo. Que hey, aquí ya como toda una diva ganadora que salió victoriosa de la enfermedad innombrable. Sigamos. Felicidades. Hola, cómo están? Ya es otro día y la verdad es que la verdad ya debo mejor de decir la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Que, oh, pero bueno, vuelves otra vez. Hola, cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Eh, a partir del video, del primer videito, del fragmento que vieron, este ya es otro día. Estoy haciendo otros movimientos. Vine a la Comisión Federal de Electricidad Porque se fue la luz En mi casa desde el día de ayer Por la fuerte lluvia que hubo ¿Se acuerdan que yo les dije que aquí llovió un montón? ¡Hala! ¡No inventen! Ayer llovió, pero así pss, Se caía el, el, el cielo pss, Literal, o sea, mis perros O sea, mis perros se asustaron Un buen, un buen, un buen Pero bueno, ahorita voy a hacer otras cosas de adulto Voy a ir a dejar una documentación de mi mamá Y luego voy a regresar a casa O tal vez vaya a casa de mi papá Porque su teléfono está en modo avión Y no sabe cómo ponerlo en modo normal Así que acompáñenme Vamos a ver qué tal el día de hoy Estaba grabando un video sobre los uniformes de Mr. Bond ¿Y que creen? Están súper bonitos eh, Voy a ver si al final de este video puedo dejarles un fragmento O, o tal vez les haga un video completo sobre los uniformes de Mr. Bond Porque los amé, están hermosos, los colores, por favor, están divinos, me encantaron Bueno, pues, ¿qué les parece si me acompañan a dejar unos documentos? Y sigo grabando, que por cierto, quiero enseñarles cómo está quedando el consultorio a ver si me da tiempo, si me da tiempo, voy a subirlo de una vez. Voy a ir a dejar estos documentos, regreso al consultorio para enseñarles cómo está quedando. La... Está quedando hermoso, hermoso, estoy muy contenta. Y también ya ahorita se hizo la adquisición de la unidad dental, que es algo súper importante para poder trabajar. ¡Wow! No sé, no sé, estoy muy contenta. Pero bueno, nos vemos. Bye. Avisos importantes, disculpen el ruido que se escucha en el fondo, pero mi vecino, que es un médico internista, tiene un clima que hace un ching de ruido. I'm sorry. Quítense sus audífonos. Hola, oigan, ya al consultorio y bien quiero que vean cómo está quedando. Esa es la parte del techo, la verdad es que está súper bonito, súper. Y necesito que vean esto. O sea, si ¿sí ya se ve bien vamos a encender. Este es el aire acondicionado. Y... Vean. Se ve todavía falta el piso, le van a poner madera y este, la tarja, la tarja me va a servir para lavar toda la parte del instrumental, que es una cosa muy esencial en la parte de la odontología, la esterilización y el lavado de los instrumentos. Y aquí estamos, la verdad. Es que eh, es algo muy bonito ah, Vamos a dejarlo así eh, Esta va a ser la parte del baño Pero todavía eh, se está, digamos que remodelando Falta aquí que pongan un mueble y los detalles este, La taza creo que la voy a dejar Es color beige, está bonita obviamente está sucio pero ya limpio se verá diferente este pues todo esto se tiene que cambiar de color y la ventana pues también toda esta parte de la ventana se va a cambiar y sí. obviamente falta bastante pero pues en eso vamos trabajando próximamente va a quedar súper bonito el consultorio dental y yo quiero que ustedes me acompañen en todo esto eh, puede ser que la temática del, video, del canal que tenemos hasta ahora que somos una comunidad muy chiquita vaya a cambiar puede ser que ahorita me empiece a enfocar un poco más dentro de mi carrera quiero compartir con ustedes todo el conocimiento que yo vaya aprendiendo lo poco o mucho, quiero que eh, si alguno de ustedes está por estudiar odontología, darle todos esos tips y cosas que a veces no te comentan acerca, uy, que no te comentan acerca de la carrera. Y pues hasta aquí esta parte del video. Vamos a ver qué más podemos hacer a lo largo de este día. Hey, ¿qué onda? ¿Qué tal les pareció el consultorio, verdad? Que está quedando bonito. Eh... Oigan, como les estaba comentando, yo creo que el canal va a empezar a cambiar un poquito el contenido. Obviamente sí les voy a seguir hablando de moda. Últimamente empecé a hacer unos pequeños reels en mi Instagram. Tengo ropa. Es algo que me gusta mucho, combinar mis ropas, arreglarme y todo. Yo creo que también voy a estar haciendo algunos looks. Y, y así le vamos a ir campechaneando al, al canal. Ahorita me voy a listar Para ir a casa de mi papá Bueno, ya estoy lista Que por cierto, miren este vestido No la había usado Porque um, A veces la gente es como muy grosera Y no me gusta que me anden ahí piropeando Ay, espera, ya. ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay ese vestido está súper bonito mi mamá me lo regaló no me lo había puesto porque no, no había la ocasión pero pues ahorita aprovechando de que ando en carro y todo no tengo que subirme al transporte público no tengo que estar caminando así muchísimo porque antes de que anduviera en carro o que supiera manejar y que mis papás me dieran el carro yo caminaba mucho o sea voy, si encuentro algunas este, alguna contabilidad de pasos cuando yo vivía en Puebla hay, había veces que yo caminaba en un promedio de 10 kilómetros a 15 y una vez llegué a caminar 25 kilómetros así que caminaba muchísimo pero aprovechando que ahorita pues no camino, me prestan el carro no tengo que andar ahí cuidándome de los comentarios pues estoy aprovechando a ponerme las ropas que no me ponía por ese tipo de cosas. Pero pues... Espero que les guste igual el vestido. Este collarcito que ya tiene un montón de, de tiempecito. Es un corazoncito con un pequeño diamante por ahí. Está súper bonito. Y pues seguimos en contacto. Ay, es un buen de calor. Y también está lloviendo un montón en la ciudad. Eh, no sé cuánto vaya a llover. Pero... Yo vine al consultorio para hacer limpieza ya que casi se está terminando la remodelación. De hecho, me gustaría enseñarles cómo es que está quedando, así que acompáñenme ahorita. Es poco a poco, o sea, todavía no se ha terminado, pero en eso estamos, es un proceso. Miren, el día de hoy vinieron a instalar esta ventana porque había otra ventana, entonces se veía un poquito raro y no hacía como juego. Se le va a poner este tipo de piso, se llama piso laminado, que es un tipo de piso como si fuera madera. La verdad es que se va, siento yo que se va a ver bastante bonito. Y pues a ese mina ahorita hacer toda la taracha trapeador escoba Y recogedor Mi mamá me quería venir a ayudar Pero Le dije que no Que no se preocupara, que yo podía hacerlo Entonces Por eso vine aquí Y estoy realmente solita eh, Quiero enseñarles también Cómo es que quedó esta parte De aquí arriba Esto, se ve súper bonito Súper bonito